Quisiera que pongan la foto del asesino porque ese no fue accidente, fue un crimen y se dio la fuga. Angustia, desolación y mucho dolor es lo que sienten los seres queridos de Laura Isabel Melgar, una madre inmigrante que salió a divertirse con su pareja y terminó atropellada hasta morir por él, según le acusan. Ella decidió irse caminando, fue cuando pasó eso, que él se fue atrás de ella. Melgar quedó tendida en el pavimento agonizando entre las calles Rutland y Lamar Boulevard en Austin, Texas el pasado 11 de febrero en horas de la madrugada. Porque me la dejaron ahí tirada en sus últimos momentos. Nadie la pudo auxiliar, ni la prima, llamar la ambulancia. Se fueron, se fueron los tres. La familia acusa al novio de Laura, con quien salió esa noche de fiesta a un club nocturno del cual nunca regresó a casa, por eso piden justicia. Que se haga justicia, eh, es lo único que pido, que, que él pague, y los que iban, que me la dejaron abandonada también, <coughs> tienen que pagar. Amigos y seres queridos de Laura han abierto esta cuenta de GoFundMe para dar sustento a las tres niñas que no volverán a ver nunca más a la mujer que les dio la vida, Laura. Su propia madre. Ella era madre de tres niñas. ¿Qué edad tienen estas niñas y cómo se encuentran el día de hoy? Mal, mal. Físicamente devastada. Porque preguntan por su mami, cuándo va a venir. Es triste. Hasta ahora nadie ha sido capturado por el caso. Hay una recompensa de mil dólares que está ofreciendo a la uniformada local... Para cualquier persona que dé información que permita resolver el crimen de la joven de 24 años y poder poner tras las rejas a quien le arrebató la vida. Era muy buena hija, buena madre. Ella no me decía esto que le hicieron. Para eso solo debe llamar al Departamento de Homicidios Vehiculares de la Policía de Austin al 512-974-8111. Para Mundo nao reportó Carlos Moreno.